Hola, hola, buenos a todos aquí Sobarkoetando, un día más en la taberna Y hoy tenemos Total War Warhammer Vamos a por un nuevo capítulo de esta odisea nuestra En el viejo mundo Con nuestro gran enano Y vamos a a ver, la situación está fea porque está la situación muy fea Tenemos aquí estas dos invasiones del caos que nos están asolando las colinas de barenca Que dentro del nueve turnos nos van a entrar y nos van a romper todo Entonces, la cosa está en ¿Cómo hacemos para salvar esto? Las colinas de Barenca. Tenemos aquí nuestro eh, ejército enano que estamos preparando. Este se supone que iba a ser la invasión de la zona norte, porque tenemos que movilizarnos ya. Segundo punto: tenemos que acabar con los pieles verdes en el sur. Y tenemos aquí, bueno, pues nuestros tres ejércitos. Aquí tenemos Thorgrim. Aquí tenemos a Lun, el azote de los orcos. Y aquí tenemos a Zurgroom fortaleza. Entonces vamos a ir barriendo. Quedan nada, tres bastiones. Queda este. Bueno, aquí con la vista de pájaro lo vemos mejor. Tenemos el... Bueno, vista de pájaro. La táctica. Tenemos estos tres asentamientos que no deberían tardar en caer. Y estos dos que los vamos a reventar ahora. Entonces, teniendo eso claro, nos movilizamos. Vale, vamos a ir a la zona norte. Tenemos 800 nada más. Ok, aquí está todo el reclutamiento ya... eh. Apañado, entonces... Ah, no, señores no, héroes, héroes Vale, vamos a recoger señores del clan Oh, que va, no tenemos, no tenemos, no tenemos Vale Y eres rúnicos también, pero no tenemos dinero Vale Con el maestro de espías podemos atacar ya Asesinar, 295, 18% No Y aquí... Sabotaje. O asesinar. Uh. Ah, no. Tiene, tiene unas probabilidades horrorosas. Vale. ¿Podemos movilizarnos? Sí, con Thorgrim nos podemos movilizar. Ah, no. Thorgrim ya haga todos un movimiento. Este también. Y... Vale, este también. Ok, pues nada. Simplemente vamos a pasar turno. Y vamos para adelante. A ver qué nos encontramos por ahí. A ver qué ocurre. ¿Qué movimientos hay? El Clan Angrun. ¿Qué ocurre? Tratado de paz. Eh, sí, vale. Ok, vale. Vamos a firmar. Me parece bien. Vamos a firmar tratado de paz. Con gesto de buena voluntad. Vale. A ver, cuida con los pieles verdes. Cuida. Barakbar. Ah, mira, bueno. Han tenido movimientos, ¿eh? Vale, los re... no puedo firmar paz con vosotros. Tratado de paz. No puedo, lo siento Moños altos Dios Vale, asaltar unidad, fracaso un más enemigo, pieles verdes Ha intentado asaltarnos Vale, con este llegamos Y con el camino subterráneo nos acercamos más Eso está bien, vale Con este vamos a acercarnos Aún más, aquí Vale, estamos muy tocados en ese ejército Vale, piedra de marga La torre de la mina de plata Esto está muy lejos Vale, vamos a subir esto Vale, son 3.000 nada más Está bien, está bien Luego serán, estos serán luego ingresos Vale, podemos entrar directo Uh, podemos llegar aquí Ah, nos ha huido Vale, no pasa nada Bueno, lo hemos hecho huir Y aquí tenemos bueno, A ver, normal que me huya Vale ¿Aquí tenemos un señor asociado? No, no hay un señor. Ok. ¿Cómo estamos aquí? Vale, ya tenemos dinero y tenemos todo esto. Vale, pero el dinero se nos va a ir en reclutar gente, te lo digo yo. Vale. A ver. Reclutamiento. Vale, esto es el reclutamiento local. Sí. Ballesteros está bien. Atronadores son más caros. Vale, nada, vamos a hacer el reclute de un turno simplemente Vale, guerreros enanos, 1 y 2 Y ballesteros enanos, 1 y 2 Vale, y así tenemos ya un turno apañado Además, vamos a coger aquí, vamos a reclutar un héroe Y nos vamos a coger un señor del clan, sangre ancestral Éxito a las acciones del enemigo, no, liderazgo, pierna mutilada, no Vale, vamos a coger a este, por coger De éxito a las acciones de un héroe enemigo bueno, a ver Está bien. Vale, y es automático nivel 2. Vale, militar. Orden público aumenta en 1. Cuando haces el despliegue en la provincia. Vale, vamos a meterle maestro de la espada. No lo podemos. Vale, vamos a incorporarlo aquí. Ah, bueno, entiendo que en el próximo turno ya podremos... Uy, uh, ¿dónde está el otro ejército? Va, estaría bien saberlo. Vale, vamos a tratar de hacer un sabotaje. Fracaso, pero bueno, nos sube de, de. Nos sube. Está bien, está bien. Munición para la artillería, triangulación, daño por proyectiles. ¡Ostras! Esto es una pasada, ¿eh? Vale, vamos a coger triangulación: daño de proyectiles y daño por proyectiles. Vale. Sí, me gusta me gusta, me gusta, vale ahora, ahora haremos los movimientos a ver, tenemos cosas que mejorar por aquí, aquí que podemos ubicar, a ver orden público, almacén comercial estos son más ingresos vale es que no, o sea es dinero, dinero dinero, dinero, dinero, a punta pala y tenemos que sacar mucha pasta y ya está, que ya tenemos unos ingresos brutales, pero cuanto más mejor. Vale, aquí en la zona sur, ¿cómo estamos? Vale, no hay mucho más que, que apañar. Con Thorgrim no nos podemos mover y... Vale, vale, ok, nada. Siguiente turno, entonces. Vale. Es que está gestionado Porque además tampoco sabemos Cómo está yendo Con el tema del caos Y eso me da Muy mala espina Me gusta muy poco Kislev Reinos fronterizos Moños altos ¿Se van a pegar los dos orcos? A verla En esta facción ha sido Arrasada No queda nada de ellos eco de Larry a los dioses Vale Cargar ¿Dónde? Enséñamelo Vale El influjo de la luna oscura Aplacar a los dioses. Favor, fervor bélico. Vale, vale, vale. Pues vamos a aplacar a los dioses. Nos gastamos el dinerito del... Del de este y listo. Vale, ahora. Es que este ejército, la pregunta es... ¿Está listo para combatir contra toda esta...? Probablemente la respuesta es no. Pero bueno. Vale, podemos venir aquí. 18%. No, no me gusta. Y aquí, a saltar o así. Va, vale, vamos a saltar. Que reducimos las huestes. Éxito. Bien, bien, bien, bien, bien. Ingresos provenientes de cervecerías y lapidarios. Un 6% extra. Vale, hoja letal. Armadura completa. Vale, vamos a poner hoja letal. Que tenga más ataque cuerpo a cuerpo. Vamos a hacer otro pack de... Eh, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? De ballesteros, ¿vale? Aquí, los básicos, no. Vale. Y guerreros enanos, ¿vale? Que no tengan. O sea, que se va a aguantar y ya está. Vale. Aparte de esto, el próximo turno ya nos movilizaremos hacia esta zona. ¿Podemos hacer sabotaje? No. Vale, es que entonces hacemos poco. Vale, ahora bien. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento útil? Simplemente así, ¿vale? Y asaltamos Galvatraz. Uf. Vale, vamos a hacer. Vale, vamos a sacar torres de asedio. Dos torres de asedio, vamos a ponernos aquí. Y vamos a continuar el asedio, ¿vale? Perfecto. Además, aquí vamos a ponernos actitud. Ninguna. Uy, y no podemos atacar aquí. Uh, oh, ¿por qué razón? Ah, porque ya están asediando. Ah, pues vámonos. Vale, vale, perfecto. Pues nada, vamos al norte. Vamos al norte. Vale, con Fergrim nos podemos mover. Aquí no vamos a llegar. Vale, vamos a atacar minas del cuerno, del dragón. Vale. Y lo simulamos. Autoresolución. Sí, perfecto. No hemos tenido ni una pérdida y lo ocupamos. Bien. Vale, perfecto Hemos resuelto un agravio Experto en asedios Uh, uh, uh, uh 15% al tener orden público Perfecto, vale Nos podemos Guarnecer No, por alguna razón que desconocemos Vale, aquí qué vamos a meter Vale, el taller del ingeniero sí. Vale, Thorgrim puede subir de nivel Más aún Eso es importante Vale, vamos a ponerle Gran Rey Esto es una locura O sea, lo metemos en medio Venga Se desactiva si el liderazgo está por encima del 50% O sea, cuando el liderazgo esté vacío De Thorgrim O que esté bajo Le tiramos esto y bueno Una locura Pero una buena locura Vale Pues nada, para adelante Gran Rey Porque la runa no resistencia proyectiles No, pues Gran Rey Gran Rey gran rey. Ahora Listo Apañado Vale. Vale, pues nos quedaría nada. Eh, acabar de formar este ejército. Que yo creo que en el siguiente turno ya somos capaces de poder venir aquí y dar caña. Porque si atacamos este costado. No tienen por qué hacernos daño. Vale, así que nada. Vamos para adelante. Siguiente turno. Hay que subir hacia el norte. Eso lo tenemos que tener muy claro. No bueno, quiero... ¿No estás en guerra con nadie? Vale, te lo voy a aceptar Te lo voy a aceptar Me, Te lo compro Si no estás en guerra con nadie Vamos a quedarnos así, reinos Fronterizos ¿Y este está solo en guerra conmigo? Te lo compro La corona del dragón de Karak. Al ser proclamado gran rey, Custo custodia agravios realiza el solemne juramento de que su reino marcaría el amanecer de una nueva era, la era del desagravio. Sus sueños es vengar los agravios hechos a su pueblo y poder así limitar de, del todo el gran libro de los agravios. Y el primer paso sin duda alguna es recuperar las fortalezas perdidas. Controla totalmente cinco provincias, total actual tres. El señor de tu clan ha vuelto y está a la espera de recibir otra misión. Vale, ¿dónde estás? No, no, no, no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios oh, vale vale, un segundo, vamos a revisar nuestro libro de agravios que tenemos derrota tres ejércitos no muertos vale, cargar vale, a este señor nos lo tenemos que reventar y la otra es el agravio contra los urquis ya acabo un éxito de asesinato vale, vale, vale ya sabemos qué vamos a hacer contigo es de un héroe contra un personaje Vale, pues nada, podemos matar Chamanes Asesinar, sí ¿Vamos? Éxito crítico Ha logrado asesinar a uh, pieles Verdes y ha escapado indemne Perfecto, completamos el agravio Vale, es que son mil de tesoros y de gratis Vale, este señor tiene autoritario, emboscador de patrullas 10% Dale Buah, el siguiente es un 18 Nada, nada, nada este es... Pff, maravilloso. ¿Vale? Vale, vamos a mejorar la mina del cuerno... Me parece correcto. Thorgrim. Vale, vamos a acercarnos a la mina. ¿Triturador? ¿Unidedo? Este es el ejército aquí acampado que ha montado un campamento... ¿What? ¿Y esta gente? No entiendo la mecánica. Pero vale. Vale. Eh, movimiento subterráneo. Vamos a acercarnos aquí. Pero bueno, esto simplemente al estar bajo asedio... Dentro de poco lo someteremos a nuestra causa. Además, vamos a tirar diplomacia. Ahora sí. A ver. Barak Relaciones diplomáticas. ¿Por qué son las prioridades...? Bajas. Añadir oferta. Pagos. Ofrecer pago. Tengo 15.000. Tanto no. 5.000. Probabilidad de éxito baja. A ver. Respuesta no es. Tengo mis razones. Y... Caraca azul vale vamos a pro proponer en Caracazul añadir oferta Conver unirse a la confederación pagos o ofrecer pago vale sigue siendo baja pero qué razón mi sangre hierve como lava con solo pensarlo pero no ¿Vale? No lo sé. Supongo que tendremos. Cara, es que esta gente está súper aislada. ¿Podemos confederar con el vampiro? ¿Te imaginas? Vale, no. <risa> Obvio, no. Cara, Kadrim. Zubar, pero esta gente. O sea, estamos súper mal porque tenemos. Nada, estamos muy alejados. Vale, no pasa nada. Bueno, ya, con, ya conquistaremos, ya conquistaremos. Así que hay prisa, pero bueno, todo, todo a su tiempo. Es que quiero movilizar estos ejércitos primero. En medio, o sea, Thorgrim lo quiero llevar ya para el norte y limpiar estos dos ejércitos y ya dejarnos de tonterías. Asesinar. Vale, incorpórate al héroe. Vale, este señor aún no se puede movilizar. Porque le acabamos de incorporar esto. Vale. Pues tal y como estamos, vamos a meterle algo que dure un turno. Mm -mm -mm. Guerreros enanos con armas a dos manos no me parece para nada mala idea. Vale, vamos a meter tres de estas y aparte un lanzagravios, que dura un turno solo, ¿vale? Es por tener un poquito más de artillería y, y potencia de fuego de larga distancia. Ya está, solo con eso, suficiente. Ahora bien... Vale, vamos a meter este maestro aquí. ¿Puede? Sabotaje, 17%. No, es una tontería. No nos sale a cuenta. Ok. Oh. Vale, vamos a meter aquí la forja de ground Reel. Vale, ok. Finalizar turno. Sí, no tenemos más movimientos. Vale, ahora veremos qué pasa. Más movimiento piel verde. Uf, el caos. Es que, en serio, tengo miedo. Desde que tuvimos el vídeo ese de la cinemática del caos. No sé cómo se va a gestionar aquello. Uy, voy voy voy se me están acercando, eh. Enanos... Unidos contra todos Boncaster Nuestros enemigos han invitado A Condes Vampiros A luchar contra nosotros Esos traídos Lo pagarán caro Mala gente Onda nada volátil Vale, perfecto Ya tenemos los tracoyerros Preparaos Ok Ahora bien ¿Qué más queremos? Habría que tirar por aquí Ingresos generados por Mina de hierro Mina de oro Y cantera de piedra Autonomía de las fortalezas Uh, coste de la acción del héroe, menos 20%. Teniendo en cuenta con los héroes que ya teníamos por ahí, creo que nos vale la pena. Vamos a meter esto y vamos a ir sacando el árbol un poquito ya. Las opciones que tenemos un poco más retrasadas habría que ir sacándolas adelante. Esto les queda 8 turnos. Pinta que nos quieren ir a asediar la torre de la mina de piedra. Y. A ver en... Vale, sí Llegamos antes con esto Bueno, pero prefiero que sea el movimiento De De piedra O sea, de por Bajo la montaña Que no Que no el otro Vale, nada Aquí estamos con el asedio Pero vamos a acercarnos a Grunt Vale, aquí estamos bien Vale, sí Eh, eh, eh, eh. Oh, llegamos aquí No, vale, vamos a acercarnos a la mina de cuerno Del dragón Para atacar aquí a este chamán Es un chamán, ¿no? Sí, creo que es un chamán Vale, ok, eso está listo Vale, los tres ejércitos del sur están Apaños Vale Podemos, no porque están bajo asedio es que creo que llego más rápido. Sí, llego más rápido con el movimiento normal que con el de. Vale. Vale, aquí hemos mejorado. ¿Qué más vamos a querer meter? Uf, giro bombardero. Cañón lanzallamas. dracoyerro con martillo torpedo troll. ¡Guau! Wow. 11.000 de tesoro el salón de gremio de ingenieros. Me quedo loco. Cañón lanzallamas o el giro bombardero. Vale. ¿Y aquí qué otra cosa podríamos meter? Un salón del gremio... Oh, no, no, no, no. aquí hay que meter la sala del trono del gran rey. Sin duda. Vale, nos vamos a esperar para poder meter eso. Vamos a gastarnos la pasta aquí, en el salón, en los salones del gremio de ingenieros. 11.200 de tirón. Vale. ¿Podemos reparar esto? 19%. No. Eh, eh, tenemos más movimiento por aquí. No tenemos dinero para gastar, ¿no? En, en nada. No, y tampoco podemos subir nada de nivel. Vale, esto ya lo han conquistado. Vale, cómo vamos aquí. Va, aún nos queda un. Un tornillo. Vale, vamos a meter otra torre de asedio. Y de todas maneras, cuando ya estén medio muertos, es cuando los asaltaremos. No tenemos más movimientos posibles, ¿no? No. Vale, ok, pues nada. Siguiente turno. Y ahora ya, en el próximo turno, ya sí que haremos el asalto aquí. Sin duda. Vale, nada, él se está intentando movilizar, pero tampoco... Uf, los condes vampiros son mala gente, ¿eh? Yo no sé por qué no nos hemos fiado. Acuerdo comercial Dios mío Sí Vale Acepto Sí quiero Lo sabía Tenía que llegar Pero no llegué Es una tontería Simular el ataque Porque nos van a reventar O sea nos pasa por encima Pero Súper fácil Nah Han perdido un par de Efectivos Pero ya está 72 Vale Oh, y saquean y ya está Bloquea el ejército, éxito Vale, es el chamán del sur, torre de la mina de piedra 2000, se ha llevado ya con éxito Un intento de asesinato contra un personaje De los pieles verde Oh, derrota al ejército del diseño de Vamos para allá No, ah, el camino subterráneo No puedes, claro Vale, torre de la mina de piedra ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale, vamos a reparar coste de reparación, sí Vale, vamos a meter el puesto de avanzada enano. Esto a nivel 3, ¿vale? Vale, y de momento lo vamos a dejar. Aquí en esta región no tengo... Vale, voy a meter un salón enano. Exacto. Vale. Y ya después de esto no hay ninguna gente... No. No, no, no, no. Ah, claro, y me ha hecho el bloquear y me ha dejado tocado, tocado. Vale, pues nada, vamos a movilizarnos. A ti te voy a traer para acá. Que ya en, en el momento te encargarás de este. Aquí nos quedan aún 10 turnos. Vale, piedra amarga. Ah, podría subir esto. Son 3.000, venga, no, no importa. Nos lo quedamos. Hola, ¿y dónde están? ¿Dónde sí fueron? Han dejado el asedio, ¿eh? Vale, guarnicionados. Asentamiento menor aliado. Vale. Carazacarac. ¿Qué tengo? Ah, no, no. Pero ahí es que necesito esto. Ah, no. ¿Qué me hace falta? Solo me hace falta oro. ¿Dónde está? Aquí, 15.000. Ah, sí, solo me hace falta oro y me lo gasté todo. Ah, vale. Bueno, pues nada, ya estando como estamos, Thorgrim vamos a tener un batallón. Es que pasamos por encima. Vamos a disfrutarlo porque va a ser el último, o oh, oh, la batalla de este capítulo... Y vamos a destruir la facción de los moños altos. Nah, Es que son todo orcos salvajes. No, o sea, no tiene nada más. Literal, no tiene nada más. Vamos a ir a tope con nuestros girocópteros. Con nuestros lanzagravios. Los ballesteros atronadores. Y solo con eso pasamos por encima. Pero bastante cómodos además. Bastante, bastante cómodos. Suelta chorros de vapor el girocóptero. Bueno, está subiendo de nivel, ¿eh? Poco a poco al final irá haciendo más daño. Será mejor unidad para nosotros. Y al fin y al cabo es eso. De hostigador. Sí, sí, sí. De hostigador para ir recogiendo las unidades que se, que se nos vayan del combate. Aquellas que tienen poca moral. Eh, perseguirlas. Y, y que no tengan ya posibilidad de retornar al combate. Y luego pasar por mitad de la melee. Y tirar... Las, las bombas eso es maravilloso y ahora quiero ver Thorgrim con el gran rey a ver si es capaz de bajar a ver si somos capaces de estamparlo que le baje el liderazgo y activar eso eso tiene que ser brutal brutal brutal y además como cada vez está teniendo mejor mejor nivel ya o sea vamos viendo popa y no nos para nadie vale ok cómo nos vamos a cómo nos vamos a disponer Vale, así... A ver, todo el ejército. Aquí detrás. Vale, que si no, no vemos nada. Aquí, aquí... Vale, los barbas largas, más o menos, en la zona central. Que seamos capaces... De ubicarnos, ¿vale? Esto es un grupo... Vale, vamos a bloquearlo. Este un poquito más para acá... Vale, perfecto. Además, Zorgrim aquí en medio. Sí. Luego vamos a meter... Esta enanos va a ir aquí en la retaguardia. Para luego que... Donde nos tengamos que mover que nos podamos colocar bien. No sé si escorarme un poco aquí. Y me, me meto aquí en la zona elevada, en la montaña. No es mala idea tampoco. Vale. Los mineros aquí para cerrar la formación. Sí y... Sí. Vale. Y ahora... Atronadores. Un poquito más hacia el centro. Gracias. Atronadores. Todos los ballesteros. Un poquito más centrados. Eso es. Vale, vamos a meter los mineros un poquito más cerca. Vale, con esto vamos a hacer otro grupo. Zorgrim aquí. Luego todos estos... Bueno, todos estos en este orden... En un grupo. Vale. Los girocópteros aquí detrás. Ahora veremos dónde los pasamos. Y los lanzagravios en otro grupo. Vale. Ok. Vamos a organizarnos aquí. En la cima de la montaña. Me parece bien. Luego. El ejército del 3. Vale. El 2. Aquí. Ay. No bloquea la formación. Bueno. No importa. Luego. Acudiré donde tenga que acudir. Vale. El 4 sí que estamos bloqueados. Aquí. Vale. El 5 aquí en esta zona y el 6 aquí los lanzagravios. Vale, y ya orientaos un poquito hacia allá. Vale, y con el 4 vamos a hacer lo mismo. Un poquito más por acá. Vale. Ah, bueno, y con el 2 también estaría bien. Más o menos. Vale. Ok. Venga, a disparar. Aquí. Uy. Hay muchísimos orcos, ay, ay, venga, venga, vale, nada, maravilloso. Además, ahora cada vez va a ser mejor. Porque se aturden, se quedan atrás. Oh, oh, oh, es que mira todo el mogollón que hay. Pumba, pumba, pumba, pumba. Y estoy haciendo daño a tres unidades, ¿eh? Prácticamente. Está muy, muy bien. Vale, el problema que tengo es que son muy anchos. O que están dispuestos de forma muy ancha. Vale, vamos a avanzar un poquito. Para no estar metidos en medio de nuestros oh. vale vamos a ir metiendo aquí a los mineros vamos a ir metiendo aquí a los mineros para tapar el flanco pero vamos nos va a tocar cargar prontito vale y si hacemos así Vale venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Nah, maravilloso. Vale, la aquí. Vale, vale, vale, vale, vale. Ok, vale. Eh, aquí, por favor. Venga, disparad. Os quiero activos. Que sois los que vais a ganar la batalla. Vale, Thorgrim, liderazgo. Estamos un poquito dispersos Vale, nada, aquí esto está más que solucionado En este costado Los atronadores aquí están disparando ¡Venga, abrid fuego aquí! Vale, nada, esto ya lo vamos a solucionar Vale, lanzagravios aquí Vamos a destinar esto a que la caballería no vuelva Vale estos guerreros aquí, estos guerreros enanos que persigan en este lado. Los mineros acudir aquí. Vale, vale, vale, vale. Nah, nada, está súper bien gestionado. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, Thorgrim. No, estamos activos, seguimos. No se nos escapan. Vamos, vamos, chicos. Nah, perfecto. Vale, nada, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Está muy, muy, muy bien jugado por parte de los chicos. Vale, nada, esa ya está hecha polvo. Nada, y ya se van. Nada, maravilloso. Muy bien jugado. La verdad es que no tenían nada que hacer. O sea, nosotros solamente con la potencia de fuego que tenemos. Eh, eh, vale, no vamos a financiar batalla, vamos a perseguirlos y vamos a reventarlos. Eh, vamos a mandar a los girocópteros. A este señor le queda mucha salud. No. Pues lo pueden perseguir, eh. Que para el borde del mapa queda mucho encima. Se va a meter en el fango. Perfecto, perfecto, perfecto. Si no me equivoco, aquí irá más lento. Venga. A por él. Muy bien. Ya, es que ahora ya estamos corriendo por correr. El señor. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. No, es que. Orcos salvajes. Aquí, aquí, aquí. A por los jinetes, a por los jinetes. ¡Oh, ¡Pedrada! ¡Toma ahí! Y... Pero sobre el cadáver, no, chico. Nah, no, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Fantástico. ¿Les hace daño? Es que parece que no lo hagan daño, tío. Me da mucha rabia por eso, pero en verdad revientan. Y si además el modelo es precioso. Y las púas son una barbaridad. O sea, las púas, las hélices, me gustan mucho. Han hecho una barbaridad de daño con el bombardeo. Eso ha sido brutal. Vale, sí, van perdiendo unidades. Nah, el, es que el resto de... De batallones están muy dispersos ya Y ahí no llegamos ni de casualidad Pero bueno Vale, nada, visto lo visto Vamos a recoger No queda mucho más que rascar 18, vamos a una onda nada más Porque como tampoco les queda mucha munición Ay, buen disparo 17, nada, hemos perdido una Vale, bueno, bien está Perdidas 100. Y ellos 700. Vale. Uf, uf, uf. Ese lanzagravios, eh. Ojo, ojo, ojo. Esos girocópteros que ya están subiendo de nivel. Esta unidad de mineros que está bien fuerte. <ríe> La verdad es que el ejército. O sea, es que es estándar. Tampoco tenemos mucha maravilla. Es cargar, aguantar. Y que, con que no nos toquen a los. A los ballesteros está todo listo. Además, con este tipo de unidades que no tienen armadura ni nada, pasamos por encima. Vale, pues nada. ya Uy, ya nos hemos pasado el tiempo bastante. ¿eh? Hemos hecho 35 minutos casi, aprox. Así que vamos a cerrar este capítulo aquí. Después de este... Bueno, cuando nos devuelva el mapa y cargue los resultados. Veremos cómo están los moños altos. Pero bueno, ya hemos matado a su, a su héroe, al triturador. Uribedo. O sea, este hombre es así. No tiene, no tiene dedos, tiene uno nada más <risa> Tiene un muñón Así que nada, nos queda A Thorgrim ya estando donde lo tenemos Lo llevaremos más al norte aún Nos estamos trayendo uno de los ejércitos El que no está asediando del sur Nos lo estamos trayendo hasta so a esta zona Para acabar con los pieles verdes Y ya... sí Es que esto ya es casi Mero trámite Derrota al ejército. Vale. uh. Ah, vale. O sea, sigue completo, pero no. Vale, nada, en el siguiente turno lo acabaremos seguramente. Vale, y así que nos vamos a quedar. Oh Akendorf, no lo podemos construir. Tu raza no puede conocer a este tipo. Este tipo. arruina de este tipo racial. Vale. Pues nada, tendremos que ver a ver cómo nos movilizamos hacia la zona norte, pero lo necesitamos. O sea, el desierto del caos es aquí. Oh, mira cómo cambia el tono y color, ¿eh? Vale. Eh, pues nada, vamos a ir a por ello. Es que tengo que limpiar este ejército. ¿Puedo hacer pase? Ah, no, no me puedo mover. Vale, vamos a dejarlo aparcado aquí en las colinas de barenca y ya nos movilizaremos. Porque con grim acabaremos esto, pero luego iremos para acá. Vale, vale, vale, vale, perfecto. Pues nada, se nos va a quedar así. Lo de siempre. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Y nada, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a aquí como a mí, que vamos a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También, seguidnos en Twitch. Abrimos directos normalmente todos los miércoles, de 7 a 7 y media. Prendemos el directo y estamos jugando ahí un par de directas mientras hablamos con vosotros.